no perder terreno, no perder espacio, frustra rápidamente los intentos de crear sociedades de manera creativa y diferente. Efectivamente, el capitalismo está en crisis civilizatoria, ha puesto en jaque la vida del planeta y no ofrece oportunidades ni para los seres humanos, ni para la naturaleza. Estamos en un momento de urgencia, al borde de una catástrofe ecológica y de catástrofes sociales de diferentes dimensiones. Estamos, entonces, ante la urgencia de provocar bifurcaciones, de provocar dislocamientos en el capitalismo y de construir otras realidades. El reto, entonces, es pensar en cómo transformar el modelo mundo que padecemos. Cómo alterar, transgredir el sistema actual. Cómo abrir puertas de salida. Posibilidades de divergencia. Para esto hay que empezar por fracturar las estructuras de poder tanto aquellas que tienen que ver con las relaciones con los poderosos, como también las que traemos en nuestras propias cabezas y hasta en la médula espinal. Esas estructuras de poder que nos hacen pensarnos de la manera como el poder nos ha pensado, ubicarnos dentro del esquema que el poder nos ha impuesto, penetrado, invadido y secuestrado. La figura zapatista del mundo en el que caben todos los mundos, plantea una idea muy clara de cómo lograr la unidad en la diversidad, de cómo efectivamente hacernos cargos de la diversidad que somos y admitir que todas esas diversidades tienen peso equivalente dentro de una estructura democrática. La creación de esa democracia descentrada implica entonces una transformación de las organizaciones, de los modos de establecer incluso relaciones jerárquicas entre intelectuales, movimientos políticos y otros pero también tiene que ver con lo personal. Como dijera George Sand, lo personal es político. Desde nuestra perspectiva, las soluciones a la crisis van por el lado de la autogestión, de la búsqueda de condiciones de vida digna, sin dependencias, sin sumisiones políticas ni económicas, incluso sin sumisiones consumistas. Es necesario pensar qué es lo que realmente necesitamos para vivir bien, para el buen vivir. ¿Qué contenido dar al buen vivir? que si bien es una propuesta boliviana y ecuatoriana, es similar a las propuestas de autonomía zapatista y también a otras visiones. Es esa la propuesta o las propuestas inclusivas que es necesario levantar. No puede haber vida buena de uno si hay un buen vivir de todos y todas. Se trata en definitiva de reconsiderar el cometido o el contenido de la felicidad. Hay una sensación compartida de que es un momento de la historia en que son posibles las bifurcaciones. No hay un solo camino, no hay una sola alternativa, hay posibilidades. Hay muchas maneras de caminar hacia esas otras sociedades, siempre con horizontes que se mueven, nunca con un horizonte fijo. Eso es algo que ha sido levantado en América Latina y África por luchadores y luchadoras sociales, por pensadores y pensadoras críticos. Pero ha habido una aportación fundamental de los pueblos originarios en este pensamiento y en el mismo proceso de acción. Son luchas muy diferentes a las de periodos anteriores, porque vienen desde mucho más profundo de la sociedad, desde mucho más abajo y por lo mismo van muchísimo más lejos. Se han incorporado algunas dimensiones ocultas en el quehacer político, dimensiones que no se tomaban en cuenta al referir a una sociedad de clases, vista solo por la opresión relativa a las relaciones de producción... ...olvidando que son sociedades que cargan el lastre de una opresión anterior... ...que se intuye con el colonialismo. La colonialidad ha marcado la historia de África y América Latina... ...digamos que por más de 500 años... ...porque la historia de esos pueblos es muchísimo más larga, más antigua... ...pero en esos 500 años han marcado a fuego la memoria y el devenir... ...con unas relaciones que todavía incluso no han sido incorporadas cabalmente en las problemáticas de la lucha y que están llamando a recordar que no son solo pueblos dominados por el capitalismo, sino también pueblos a los que se les ha negado la posibilidad de ser de otra manera, la posibilidad de mantener otra cultura, otra visión del mundo. Aún así, los pueblos han estado en resistencia, se han mantenido y hoy emergen con vitalidad y creatividad, con unas propuestas que no dejan de sorprender porque no estaban presentes en nuestros escenarios políticos, que se han salido de las rutas e itinerarios establecidos, que están fecundando en las orillas, al margen de las agendas. Esas son las pautas que nos están abriendo otro futuro.